Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Werewolf by Night, hombre lobo por la noche este especial de Marvel Studios, primer especial de Marvel Studios dentro de este nuevo concepto, si se quiere, que tiene ahora Marvel Studios para presentar nuevos proyectos no es necesariamente con películas, no es necesariamente con series, es con estos especiales que sinceramente me parece una buena idea, tampoco es la idea más original del mundo y algo súper novedoso, pero bueno, eh, dentro de la oferta que hay de películas y series, no solamente con Marvel, sino en general, esto de un producto que no llegue a ser una película por su duración, que tampoco llegue a ser una serie porque no... Se necesita contar tanto Simplemente eh, Algo cortito, 50 minutos Una hora, no mucho Me parece me parece una buena idea La verdad que, que está, está bueno Mucho más Para Marvel que Está Tirando con todo eh, Este año estuve en conflicto Con, con Marvel eh, En específico O sea, siento que es mucho Siento que es mucho, no soy la única persona que piensa eso, eh, de hecho yo siento que que el MCU murió, o sea, el MCU como lo conocíamos murió, eso está claro, la gente espera o pretende ver la escena de los portales de Endgame ya en alguna de las películas que se acerca y la verdad que eso no va a pasar hasta las próximas películas de Avengers. Y posiblemente ni siquiera pase en esas películas. Aunque Secret Wars se presta muchísimo. Pero la gente espera un evento como fueron las últimas dos películas de Avengers. Y siento que todo se está cocinando lentamente. Otra vez. Como se hizo cuando el MCU daba sus primeros pasos y creo que ese es el principal problema porque muchos fanáticos muchas fanáticas del MCU quieren ver eso y no quieren esperar o sea lo quieren ya y en esta idea de películas series películas series series series películas series más películas más series está bueno que piensen che queremos presentar un personaje pero no daba no, para película qué sé yo por ahí no funciona en los cines porque no es un personaje muy conocido, por ahí en Disney Plus tampoco funciona, por ahí hora y media, hora cuarenta, dos horas de este personaje y su historia es mucho, no, no, no sé, por ahí película no queda. Bueno, vamos a hacer una serie, y pero vos decís cuántos episodios le metemos, por ahí se nos alarga demasiado y tenemos que rellenar con episodios que no tienen ningún sentido, eh, después la gente se queja. Y bueno, ¿qué hacemos? Bueno, acá están los especiales. Eh, un especial, son dos. O sea, yo voy a hablar del que se estrenó hasta el momento, ¿no? Eh, pero cuando se presentaron, se habían presentado como Especial de Halloween. Werewolf by Night. Y. Especial de Navidad. El de los Guaranes de la Galaxia. Que se va a estrenar ahora en noviembre. Eh, ya hablaré de él cuando se estrene. Pero. Se habían presentado así, o sea, se presentaron como especial de Halloween y especial de Navidad. Lo más básico del universo. Tipo, llega Halloween, vamos a maratonar películas de terror. Llega Navidad, vamos a malatener películas de Navidad. Deben ser las dos épocas del año más fructíferas para eh, el cine. Porque hay, pero de todo. Yo realmente creo que no hay otra época en el año que, que tenga tanto contenido en cuanto a películas. Como Halloween y Navidad. Creo que no hay. No existen otras festividades que tengan. Eh, tanta cantidad de películas. O sea es increíble la cantidad. De películas. Referidas a Halloween. No solamente de terror. Con referencias a Halloween. O de suspenso. O, o, o de terror o lo que sea. Que hay. Es increíble. Y si vamos más al hueso. Específicamente Halloween. Ya hay un montón. Y de Navidad también hay pero una cantidad impresionante, es increíble. De hecho, bueno, después de este episodio arranca el especial de Halloween, el único especial que hasta ahora está firme en este podcast. Eh, el año pasado ya lo hice y ahora obviamente vuelve. Y estoy pensando estoy pensando en hacer un especial de Navidad. El año pasado no lo hice, no recuerdo por qué. Creo que estaba con otros episodios, no tuve tiempo de, de hacerlo, pero... Mientras hablaba de esto de películas de navidad, se me vinieron un par a la cabeza y la verdad que... Nada. Eh, tengo la idea ahí. No, no lo confirmo, no lo confirmo, pero puede ser que pase. El de, el de Halloween es un hecho. O sea, después de este episodio ya arranca el especial de Halloween. Ya está ahí. Ya ya ya está está ahí. Así que nada, no, vayan a escuchar los episodios si quieren. Y bueno, casi como banda telonera del especial de Halloween... El Hombre Lobo, ¿no? No no lo quería hacer así, o sea... Pasó casi... casi Ya va a ser un mes del estreno de, de este especial, pero bueno, no, no tengo tiempo. Así que es, están llegando tarde los episodios, téngame paciencia. Voy a hablar de, de este de este especial que la verdad me gustó mucho. Yendo a esto que dije de que, de que el MCU murió para mí. Eh, no, o sea, lo quiero vender como un título... Para que si fuera una persona famosa me lo sacan de contexto y es eh, tapa de revista, ¿no? El MCU murió. Eh, lo digo en el sentido de que lo que conocíamos como MCU murió. O sea, renació en algo nuevo. Que en gran parte me gusta. No, no, no digo que no. Sí, es mucho. O sea, hay muchas cosas. Eh, y no sería el problema que sean muchas cosas, sino la calidad. Hay mucho por demás y algunas cosas dejan bastante que desear. Entonces prefiero pocas cosas, pero bien hechas, eh, como hacía en su totalidad prácticamente el MCU antes, eh, que muchas cosas y algunas que mm, dudosas. Pero bueno, tema aparte. La cuestión es que eh, de todo lo que venimos viendo hasta ahora, de la fase 4, porque estamos en la fase 4 todavía. Creo que es de lo más destacado. Eh, Werewolf by Night. Eh, estuvo muy bueno este especial. La verdad que me, me, me sorprendió. No no, a ver, no. esperaba demasiado. O sea, el tráiler lo lanzaron a lo último. Como, no sé, estaban ahí en la mesa... Gorda del de MCU Víctor Alonso, Kevin Feige y todos ahí eh, Esto creo que lo habían Anunciado en la D23 Y fue como, che que anunciamos eh, Preparamos ahí el calendario eh, Anunciamos esto, anunciamos lo otro Nos olvidamos de Armor Wars en la Comic Con Anunciémoslo acá, dale, no sé qué, no sé cuánto Uh, el hombre lobo Lo teníamos ahí a Gal García Bernal Nos olvidamos, bueno Es como, <ríe> lo anunciaron A lo último Y la verdad no estaba tan manija porque no, no, no hubo como mucha promoción mucha expectativa y posiblemente eso haya ayudado más allá de que en sí eh, este especial es muy bueno o sea si era malo eh, o era medio flojo con o sin expectativa con o sin mucha promoción por ahí no me iba a gustar tanto o sea fue un muy buen eh, producto de, de Manuel Studios y, y lo disfruté, lo disfruté mucho, eh, tiene cosas que no se suelen ver en el NCU. por ejemplo la violencia tan gráfica y la sangre, es cierto que acá como pasó en Love and Thunder, utilizaron ciertos recursos para que la clasificación sea apta para, para todo público, ¿no? Con cierto contenido de violencia, pero bueno, apto para todo público. En el caso de Thor era la sangre dorada. Y en este caso, al ser eh, todo en blanco y negro, no se veía la sangre de color rojo. Entonces, hacían de todo con la sangre. Aunque, o sea, sacando ese detalle, la violencia está, lo gráfico está. Y, y eso está buenísimo. Eh, a mí me encantó. Es de las cosas que más me gustó. Eh, me gustó que tuvimos a un personaje, el típico personaje, amigable, no diría comic relief, eh, creo que tampoco tuvimos un personaje así, no lo meritaba, eh, muchas veces se quiere meter a cierto personaje estereotipado, que parece ser que sí o sí tiene que estar, eh, y, y por suerte no lo hicieron, el más cercano a eso es uno de los cazadores el más como rudo digamos, no, no, no recuerdo el nombre eh, pero hasta ahí, tiene un par de momentos medio así como soy el cómico pero bueno, tampoco una locura el tema es que tuvimos a Ted, ya voy a hablar de Ted que fue como el personaje más amigable, más eh, entrañable y, y que quedó bien, o sea, para todo el contexto de este especial la verdad que quedó muy bien y eso me gustó muchísimo eh, como que todos los complementos se aplicaron muy bien todos los personajes estuvieron muy bien con mucha aparición o poca aparición, la historia estuvo muy bien eh, la, la banda sonora, bueno estamos hablando de uno de los mejores compositores, o al menos uno de mis favoritos, Michael Giacchino eh, que ya voy a nombrar un poco de su obra, pero es impresionante todo lo que hizo y, y debutó como director en este especial la verdad que me gustó mucho su trabajo eh, la fotografía es hermosa, o sea ya que sea todo blanco y negro a mí me compra, me encanta, me encanta que hagan eh, series, películas, en este caso este especial, todo lo que se haga en blanco y negro ahora, en esta época, eh, me encanta, me, me compra, me compra inmediatamente, y en este especial queda hermoso, porque además, a ver, no soy un especialista en películas de terror de esa época, de los años 30 a los años 40, eh, Frank, este, el hombre lobo, Drácula, eh, todas esas películas, eh, pero... Pero la verdad que algo habré visto, eh, algo tengo eh, de, de todo eso. Y, y se plasma muy bien en lo que se quiere transmitir en este especial. O sea, es un claro homenaje a esa época, pero sin ser una copia. Eh, eh, se adapta muy bien eh, toda esa época de, de este tipo de películas. Incluso en, en muchos aspectos, desde planos... Desde escenas, eh, la historia misma, eh, hay un momento en el que tenemos, bueno esto se ve en el trailer, tampoco es spoiler, pero en el que tenemos el grito de Elsa Bloston dentro de una jaula. Ese grito es lo más falso de, de la historia, o sea, nadie grita así. Ya nadie grita así. O sea, eso es muy de esa época. Eh, y, y está bien, porque es a lo que se quiere llegar. O sea, eh, me parece me parece fantástico que, que lo hayan pensado así, este especial, y que lo hayan hecho así, de esta manera. Le da un toque muy auténtico. Y ojalá próximos proyectos que tengan a Monstruos en el MCU tengan... Eh, este aire que tuvo Werewolf by Night, no digo que sean iguales, pero que tengan esta tonalidad. No es casualidad que, al menos personalmente, dos de mis productos favoritos, de mis proyectos favoritos de esta fase 4 sean Moon Knight y Werewolf by Night, personajes que han estado en los Midnight Suns, de los que se ha hablado muchísimo en este último tiempo. Y que de a poquito van apareciendo. Así que bueno, puede ser que si sigan por este lado. Con toda esta faceta más paranormal del MCU. Obtengamos eh, buenos productos dentro de, de lo que es este universo. La verdad que este especial me gustó muchísimo. Véanlo si no lo vieron. Porque la verdad que es cortito. Eso para la gente que por ahí piensa. Uh... Me recomendan esta película, pero dos horas, ¿no? no tengo ganas, o no tengo tiempo. O las series, no, pero son un montón de episodios, duran un montón. Bueno, o <ríe> eh, eh, la frutilla del postre. Ya cuando te dicen de Marvel y pensás, no, esto, siguen robando. Denle una oportunidad, denle una oportunidad por todo. Es un especial cortito te atrapa, te mantiene ahí expectante de todo lo que va a pasar. Y aunque sea de Marvel, y mucha gente ya no quiera saber nada más con Marvel, denle una oportunidad de serie Porque hay un aspecto, ya lo voy a comentar con spoilers, porque no lo quiero spoilear, obviamente, pero hay un aspecto que para mí es clave en eso. Y, y la verdad que denle una oportunidad. Denle una oportunidad a Werewolf by Night. Me voy a meter con spoilers, así que si no la vieron, vayan a verla, se las recomiendo muchísimo, si la vieron pueden quedarse, si no les interesan los spoilers, también se pueden quedar, esto sigue bajo su propia decisión. ¿De qué va este especial? Básicamente tenemos una reunión de cazadores, que se reúnen por la muerte de Ulysses Blaston, uno de los cazadores más grandes de la historia al menos lo que nos cuentan, y él tenía la gema Bloodstone que, que te ayuda contra los monstruos, acá se explica que los puedes controlar y todas esas cosas y bueno, estos cazadores quieren esa reliquia que es la gema Bloodstone que, que es raro cómo la llamaron porque, a ver, entiendo la traducción porque Bloodstone es piedra de sangre y en los subtítulos se habla directamente como Bloodstone o sea... Como lo que es. Pero no se dice aparte que es la piedra de Bloodstone. O sea, es Bloodstone. No sé. Pero bueno. Eh, la gema. Bloodstone, piedra, lo que sea. La quieren todos. Y lo que tienen que hacer es un jueguito. Eh, tranquila, juntada de cazadores. Cazar a un monstruo. El que sobreviva a esta prueba se lleva la gema. Lo que nunca entendí porque dentro de este grupo de cazadores se infiltra nuestro querido Gael García Bernal, que en este especial es Jack Russell, el mismísimo hombre lobo, se infiltra para poder liberar a quien después nos enteramos que es su amigo, Ted man Think, el hombre cosa, literalmente es una cosa, y nunca, nunca me quedó claro si... Se sabía o, o se sospechaba de que eh, Jack era el hombre lobo, porque por lo que se nos va a entender, roba una identidad porque todos tenían una invitación que era como un eh, collar o, o un colgante, algo así. Todos lo tenían ahí los presentes, entonces eh, a alguien se lo sacó y además cuando eh, la mujer de Ulysses Bloodstone, Berusa, Blaston, eh, menciona a todos los presentes Menciona que Jack tenía ciento y pico de muertes Y él se queda como, ¿cuántos monstruos maté? Eh, claramente eh, estaba mencionando el currículum de la persona a la que le estaba robando su identidad Pero nunca me quedó claro si se sospechaba de que Jack podía ser un monstruo Que estaba infiltrado Y por eso hicieron todo esto para además de atrapar al otro monstruo querían revelar la verdadera identidad de Jack la verdad eso nunca me terminó de quedar claro pero bueno el punto es que se meten en un laberinto para atrapar al monstruo que ya cuando vemos esa imagen panorámica del del laberinto ya me estaba imaginando que el monstruo en cuestión era nada más ni nada menos que Man-Think del que tuvimos un pequeño vistazo en el avance de, del especial y, y no sabía bien por dónde iban a ir con Manthing... la verdad eh, me, me, me gustó esto de que sea amigo de Jack y que Jack lo esté salvando o una de las tantas veces que se puso en aprietos digamos para salvarlo como después se lo menciona y, y que tengan esta relación porque la verdad que la relación entre ellos es es buenísima o sea esta química es de las mejores que he visto en el MCU y ojalá tengamos más de ellos juntos. Y en este especial me, me encantó verlos así como los vi. Eh, pero al principio no sabía qué era lo que iban a hacer con, con Manthing. No sabía si si era el villano o una especie de villano o si iba a ser malo y después iba a ser bueno. Porque en los cómics es eh, un personaje bueno, no, no, no es villano. Eh, no, no sabía cómo lo iban a encarar. Eh, y, y, y de hecho su primera aparición. Eh, medio de broma con Jack. Eh, asustándolo pero a la vez saludándolo. Y, y, y esas caras que, que pone. Esto Marvel lo hace muy bien. Esto de objetos. Porque tenemos a Groot también. Y, y animales que, que terminan siendo entrañables e incluso más queridos que, que personajes humanos, eh, incluso hasta el más querido eh, están como en ese nivel, la verdad que eso lo, lo hacen de manera impecable, y bueno, se encuentran, Jack lo libera a Manfink. a Ted, nuestro querido Ted, y ahí empiezan los problemas porque Jack al tocar esta gema, la gema Bloodstone, eh, lo repele al ser un monstruo. Y todos se dan cuenta que es un monstruo. Entonces, bueno, lo encierran y ahí vemos al hombre lobo. Eh, puntos negativos en, en este especial. Creo que uno de los puntos negativos, a la inversa de lo que casi siempre digo, de que eh, por ahí una película... Me pareció larga o con una duración un poco más extensa. Bueno, en este caso eh, me pareció poca la duración. O sea, yo cuando terminé de ver este especial tenía ganas de ver más. Es como que me, me, me quedó corto. Me quedó corto. Y, y está bien, o sea, es el tiempo que se planteó para este especial. Pero me quedé, me quedé con ganas de más. Quería más, quiero más. Eh, Gal García Banal está... Impecable. Siento que no se habló mucho de... O sea, tenemos a Gael García Bernal. ¿Se entiende esto? No es de los mejores actores de la actualidad. No porque sea mal actor, sino porque no está ahí en, entre los mejores, entre los más renombrados. Eh, por ahí no es de los más populares, pero es Gael García Bernal. O sea, siento que no estamos cayendo... O, o en general no se está cayendo de que tenemos a este actor en el MCU. Eh, no es un actor cualquiera, entonces... Siento que como que se pasó un poco de largo o, o estuvo como muy tapado todo. No sé, lo sentí así, pero no, no se habló mucho del hecho de que tenemos a este actorazo en el MCU. Y, y en un personaje de, de un rol bastante principal, si se quiere, ¿no? Eh, él estuvo genial, todos eh, estuvieron, la verdad, que, que muy muy bien. Y quería ver más de ellos, al menos de los que sobrevivieron, porque fue una matanza. Pero eh, Elsa también, eh, la actriz me, me, me encantó, no, no la tenía a la actriz. Laura Donnelly, me gustó mucho, la verdad, su, su personaje. Por lo que tengo entendido, Elsa Blaston es como una especie de Nick Fury, si se quiere. Para que se entienda, de los Midnight Suns. Que ya es la agrupación que mencioné anteriormente. Que en los cómics eh, tuvo varios miembros, pero eh, de los más conocidos. Ya hemos visto a Moon Knight. Estuvo eh, Werewolf Midnight en esa agrupación. Que lo acabamos de ver en este especial. Junto a Man Thing, que también estuvo. Doctor Strange, que bueno, ya hace rato que está en el MCU. Scarlet Witch. Eh, Ghost Rider. Ahora no me acuerdo quién más, pero bueno, hay varios. Blade, eh, es como que de a poquito van apareciendo, así que, bueno, acá tenemos tres. Por lo pronto en este especial nos tiraron tres de una. Y y por cómo termina Elsa ya con la mansión para ella, no me extrañaría que sea como un punto de reunión de esta agrupación en un futuro. Que inevitablemente, inevitablemente es como los jóvenes vengadores tienen que llegar, o sea, están al caer, eh, o sea, en algún momento ya tienen que venir, y con todas esas cosas es como que realmente me quedé con ganas de más, y como termina de especial, o sea, termina con Manthin jugando al solitario y preparándole un tecito a Jack, cuidándolo, eso me encantó, o sea, magnífico, y, y termina ahí, charlando, tranqui, yo te salvé otra vez, bueno, tratá de no meterte en problemas, no sé qué, qué querés comer, <ríe> qué pedimos, es como, me encantó, me encantó, y, y me quedé con ganas de, de ver más, me quedé con ganas de ver más, no solamente de los personajes, sino de todo lo que se nos mostró en el especial, está bien que, repito, estuvo bien, que la historia estuvo hecha para esta duración, Con lo justo y necesario, y, y estuvo bien elaborado todo, pero... Quería más. En un momento ya era como... Bueno, quiero más. No, no, no, no se puede terminar acá. Eh, y eso... Por otra parte... O sea, lo remarco como algo negativo. Pero por otra parte está buenísimo. Porque más allá de la duración. Si algo te deja con ganas de ver más. Es porque estuvo muy bueno. Y eso creo que resume... Casi en su totalidad lo que fue... Este especial de Werewolf by Night. O sea... ...impecable... Eh, ...ojalá... Eh, ...repito, no solamente con los personajes... ...sino con la historia en general... To, to, ...todo lo que tuvimos... ...todo lo que vimos... Eh, ...las escenas de acción, las peleas... ...la sangre, to, todo tan... Eh, ...gráfico, visceral... Eh, ...las muertes, o sea... ...cómo mataron a un par de personajes... Eh, ...a uno de los cazadores... ...lo mata Elsa... ...con su propia arma... Que era como un cosito que tiraba flechas. No recuerdo bien el nombre, tiene un nombre. Eh, y lo mata atravesándole esa especie de flecha a lo largo de la cabeza. Y le corta el brazo, es verdad. Le, le había cortado el brazo, ahora me acordé. O sea, previo a eso le cortó el brazo, es como genial. Eh, y a otra de las cazadoras le atraviesa también. Tiene algo con. Tiene un fetiche con. Mutilar cabezas. Elsa Blaston. Eh, con, con una espada, si, si mal no recuerdo. Hermoso. Hermoso. Eh, <ríe> genial. Eh, Jack, ya convertido como Werewolf by Night. Le muerde la oreja a uno de los cazadores. Eh, después no me acuerdo cómo lo mata, pero bueno. Ya con la mordida de oreja a lo Mike Tyson. Espectacular. Y Manthing... Que tiene este poder hermoso, magnífico de poder quemar, si se quiere, desintegrar a todas las personas que se le enfrentan, pero que le tienen miedo. Esto es como cuando te dicen que vas por la calle y, y te cruzas a los perros y te dicen no les tengas miedo porque te ladran. Ellos huelen el miedo y te ladran. Bueno, es lo mismo. Si te cruzas con Manthing y no quieres morir... ¿Y te da un poquito de miedo cruzarte a semejante bicho? Bueno, no demuestres tu miedo porque te va a hacer lo que le hizo a los personajes que se cruzó. Entre ellos, verusa bloston que <ríe> me encanta cómo le salvó las papas ahí a Elsa cayendo del techo y bueno, listo. Chao vieja. Eh, después se fue a buscar a Jack, un, un genio. Quiero, quiero tomar mates con Manthing. Lo, lo adoré. ¿Quién no adoró a Manthing? O sea, no voy a caer en lo repetitivo. Porque seguramente todos hablaron de Ted y te amamos Ted y todo eso. Pero bueno, lo tengo que decir. ¿Quién no amó a Manthing en este especial? O sea, imposible no amar a este personaje. Por todo esto quiero, quiero ver más de, de, de Werewolf by Night. Eh, Obviamente no vamos a tener otro especial, supongo, no vamos a tener una secuela de esto. Esto fue como una introducción, o sea, la idea de los especiales es justamente, sin hacer una película y sin hacer una serie, introducir distintos personajes o extender historias que ya conocemos, como es el caso de Guardianes de la Galaxia, supongo. Pero en cuanto a esta idea de introducir personajes nuevos, la verdad que me gustó y, y ojalá, ya sea en un proyecto de Midnight Sons o lo que sea, Veamos más de estos personajes La verdad que eso me gustó muchísimo eh, Me encanta cómo terminé hablando De algo que supuestamente anoté como Punto negativo Y lo terminé transformando en algo positivo Pero bueno Algo sí negativo por completo Acá no hay nada bueno para sacar Y esto es una opinión personal El diseño de Werewolf by Night no, no me terminó de, de convencer no me terminó de convencer eh, no digo que está feo pero no me terminó de convencer igual valoro porque se nota que son efectos prácticos o sea es un hombre lobo de efectos prácticos y lo valoro lo valoro muchísimo ya entre tanto si llega y es como bueno me cansa valoro que, que, que se utilicen disfraces máscaras y todas esas cosas que son geniales son geniales bueno de hecho manthing o sea, hay muchas cosas de CGI, pero eh, hay partes de efectos prácticos. Y cuando lo vi, me quedé como, mirá. mira qué bueno esto. Hay fotos de, del detrás de escena y, y cosas así que demuestran que sí, que, que, que el bicho está hecho así de cartón, no sé cómo lo hicieron. Pero está muy muy bien hecho. Valoro los efectos prácticos, los valoro muchísimo. Más en esta época de puro CGI. Eh... Pero hay. el hombre lobo me... Ah, no sé. Me, no me convenció. No me convenció. Repito, cuando hablo de puntos negativos tampoco es que lo digo como algo malo. No. O sea, cosas para destacar dentro de los aspectos negativos. Y cosas para destacar en los aspectos positivos. Dentro de los puntos positivos... Bueno, la historia. historia, repito, concisa. Va a lo que tiene que ir no se extiende no se va por las ramas nos cuenta lo que nos tiene que contar listo ya está con su tiempo justo la duración repito hicieron este especial por la razón de bueno no nos da para película no nos da para serie especial Tuki y me parece perfecto o sea está bien a veces eh, mucho no es sinónimo de calidad a veces quedarse corto es peor el tiempo justo siempre es lo mejor así que acá algo muy positivo con este especial me gustaron los personajes eh, todos o sea con lo poco que hacen algunos y con lo que hacen los protagonistas jack russell elsa bloston manthing eh, Berusa también está ahí también como protagonista todos, todos eh, me gustaron eh, los guardias, los guardias que están ahí para morir, pero muy bien, muy bien, lo hicieron bien chicos, aplausos, eh, todos, todos estuvieron muy muy bien, eh, Gal García Bernal, te amo, sos un genio, eh, vos entendés español, así que a diferencia de muchas de las personas a las que le he hablado en este podcast que no van a escuchar, obviamente, y vos tampoco seguramente vas a escuchar esto, pero... Si lo llevas a escuchar, te quiero mucho. Ted. Ted, otra vez. Eh, de, de lo mejor de este especial. No diría lo mejor, pero de lo mejor. Eh, y quiero ver más. Quiero ver más. Ojalá, no sé. Ojalá hagan... Un especial. O no. O, yo creo que... Estaría para un especial. Eh, porque su historia... Eh, de origen está bastante copada para eh, hacer un, una historia de, de origen de Theodore Salis Ted Salis el, el doctor Ted Salis que se convierte en Man-Thing. No voy a contar la historia de cómo se convierte ni eh, personajes con los que se cruza. Bueno, he visto videos eh, que me han explicado eso. Eh, Benditos sean los youtubers que hacen estas cosas De los que aprendo mucho eh. Todas las cosas que sé de Marvel las aprendo de ahí No he leído casi nada de cómics eh, Todo lo que aprendo lo aprendo de youtubers que enseñan Porque la verdad que es una enseñanza Y nada, eh, me encantan esos videos y, y, y he aprendido sobre la historia de origen manting Y me parece interesante Interesante para contar en otro especial o no sé Película me parece mucho Creo que un especial estaría Spin-off de The World of My Night Centrada en Man-Thing Hay un detalle Que yo me enteré justamente viendo estos videos Que es el poder Que tiene Man-Thing Sacando esto de que si le tenés miedo te cocina Es el guardián No lo estoy leyendo ni nada O sea, me estoy acordando Es el guardián de el nexo entre realidades Algo así Oh, casualidad, mira vos. Justo ahora vienen a meter a Manthing. Que estamos con el temita del multiverso. O sea, básicamente el chabón puede ir de un lado al otro, de un universo al otro. Corte América Chávez, pero hombre del pantano. Oh, casualidad, apareció ahora, che. Kevin dijo. Hey, que, que, literalmente pasó esto. Le dijo a Michael Jackino: Che, ¿podés meter a Manthing? Sí, sí, me encantaría. Me, me gusta mucho el personaje. Y lo metió. Bueno, por algo será. Y expandir a este personaje con su historia de origen, que repito, no la voy a spoilear, pero es interesante. Bueno, estaría bueno. La verdad que, que me gustaría. Y vamos a ver qué hacen. Ver, lo vamos a ver. Eso es obvio. Pero por ahí nos muestran su historia de origen antes de seguir viéndolo en el MCU. Y la verdad que me encantaría. Quiero más de esta increíble pareja de amigos que son Jack y Ted que, que la verdad que Me encantó Me encantó verlos juntos Esa química es impresionante La verdad que los adore Completamente Y lo último para destacar De este especial Y a esto me refería antes cuando empezó este episodio Sobre este aspecto Que une a dos De, de los productos Que más me gustaron de esta fase 4 del MCU Que son World of By Night y Moon Knight Que es esto de la poca conexión Que tienen con el MCU Moon Knight directamente Bueno, lo dije cuando hablé en este podcast Sobre la serie Podés verla sin entender Ni saber nada del MCU O sea, se la podés hacer ver A tu abuela Y, y puede disfrutarla Puede que no, puede que no le guste Pero puede entenderla Puede verla tranquila la serie porque no tiene que saber nada. Nada de Marvel. Si sabe del MCU y de, de los cómics, bueno. Quiero abrazar a esa abuela. Pero más allá de eso, lo va a disfrutar un poco más. Ahora, que la puede ver sin tener que verse veintipico de cosas antes, lo puede hacer. Y eso es genial. Es genial. Y acá pasa lo mismo. O sea... Hay referencias al MCU, también las hay en Moon Knight, pero prácticamente nada. Y, y este especial sobrevive solito sin conectarse al MCU, y está dentro del MCU. Y eso lo he destacado con Moon Knight y lo destaco de nuevo. Me parece genial, me parece genial porque también el MCU se hizo en base a conectar todas las historias. Y de hecho, gran parte del atractivo de ver las películas, de quedarse en las escenas post créditos, era esto de uh ahora nos van a presentar un adelanto o algo que conecta con la película que viene y después eh, que conecta con la otra película y este personaje va a aparecer y esta escena después va a aparecer y... que es genial también ¿eh? ir al cine y esperar por esa escena post créditos que nos revele algo de lo que va a venir es maravilloso y es una de las cosas que hizo grande al MCU. Pero también está bueno esto de poder disfrutar sin la necesidad de conectar todo. Sin que estén cada dos minutos diciendo Iron Man esto, Iron Man lo otro, porque Iron Man salvó a mi bisabuelo. No me importa, o sea, si me van a contar la historia del hombre lobo, cuéntenla. Y ábranme todo este universo paranormal y, y los cazadores y los monstruos y todo lo que quieran. Pero no es necesario conectarlo con el MCU. La verdad que es algo que me gustó muchísimo, que lo disfruté y, y este especial realmente eh, es muy disfrutable. Es muy disfrutable y definitivamente es de lo mejor que hemos tenido en esta fase 4 del MCU. Así que aplausos para Michael Giaquino, Gael García Bernal y Ted. Y Elsa también. Aplausos, aplausos. Bien fuerte, bien fuerte. Bien fuerte, vamos. Un par de detalles antes de terminar que me encantaron. Bueno, el más obvio de todos, el de la gema, que es lo único que tiene color a lo largo del especial hasta que la toma Elsa Bloodstone y todo pasa a ser de color. Esto supongo yo que es una referencia a que Elsa era la verdadera heredera de esta gema y ella fue a esa reunión de cazadores por la gema y cuando la obtuvo todo pasó a ser de color. Y también que la primera vez que la gema aparece con su color rojo característico es cuando Gael García Bernal, Jack Russell, se acerca a ella. También otro detalle magnífico. Y hablando de Jack Russell, me gustaron dos detalles en específico que ya nos adelantaban que era un hombre lobo. Nosotros obviamente ya lo sabíamos porque estábamos entrando al especial a ver al hombre lobo, básicamente, pero en la historia nadie sabía que era el hombre lobo, entonces... Hay dos detalles que son geniales, que es el cuando se está por sentar, dando esa vueltita que dan los perros y todos los caninos en general antes de acostarse. Y además rascándose la oreja como si fuera un lobo. Detalles hermosos. Diría Max Milkensen. Joder, esto sí es cine. <risa> Nada más que decir. Hasta acá, esta reseña de Werewolf by Night. Mi calificación. Para este maravilloso especial del hombre lobo del MCU es de 9 sobre 10. Repito, de lo mejor de la fase 4 que ya dentro de poco va a terminar. Próximamente en este podcast van a tener el episodio de She-Hulk. Y también próximamente van a tener el de Black Panther Wakanda Forever. Y ya, ya está. Nos despedimos de la fase 4. Ah, no, falta el especial de Guardianes de la Galaxia de Navidad. Y ahí sí, chau fase 4 y empezamos con la fase 5 en 2023 con Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer. También estoy en YouTube, donde pueden encontrar todos los episodios subidos al canal en formato de video. Me pueden seguir en mi Instagram personal, arroba punch and también en Letterboxd y Medium como y el Guido. Espero...